377 sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios: uno, nos confesamos para ser sanados, dos, para ser educados. Nuestras almas necesitan una continua educación, como el niño pequeño. Oh Jesús mío, entiendo profundamente estas palabras y sé por experiencia que un alma con sus propias fuerzas no llegará lejos, se cansará mucho sin hacer nada para la gloria de Dios. Se desvía constantemente porque nuestra mente es oscura y no sabe distinguir su propia causa. Llamaré una atención especial a dos cosas. Primero, elegiré para la confesión lo que más me humilla, aunque fuera algo muy pequeño, pero que me cuesta y por eso lo confesaré. Segundo, me ejercitaré en la contrición. No solamente a ocasión de la confesión sino en cada examen de conciencia suscitar en mí la contrición perfecta y, especialmente, antes de ir a descansar. Una palabras más, el alma que desea sinceramente progresar en la perfección debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad cuanta dependencia. 378. Una vez, mientras hablaba con el director de mi alma, en un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, en tal tormento que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con este fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto, parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que dará el testimonio de la veracidad. Ella será un nuevo esplendor para la iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan, antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como rey de misericordia. Cuando venga este triunfo, nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimientos, pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es solo aparente ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No sé. ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos que proclamen esta gran misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. 379. Durante una adoración Jesús me prometió, con las almas que recurran a mi misericordia y con las almas que glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia en su relación conmigo en cierto modo hay desconfianza. Oh, cuánto esto hiere mi corazón. Recuerden mi pasión, y si no creéis en mis palabras, grida al menos en mis llagas. 380. No hago ningún movimiento, ningún gesto a mi gusto, porque estoy vinculada a la gracia. Siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Jesús. 381. Durante una meditación sobre la obediencia oí estas palabras. En esta meditación, el sacerdote habla de modo especial para ti, has de saber que yo me presto su boca. Trate de escuchar con la mayor atención y todo lo aplicaba a mi corazón, tal como en cada meditación. Cuando el sacerdote afirmó que el alma obediente se llena de la fuerza de Dios. Sí, cuando eres obediente, te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este cambio conmigo. Dije al Señor, Jesús, ilumina tu mi alma ya que de lo contrario también yo entenderé muy poco de estas palabras. 382 sé que no vivo para mí, sino para un gran número de almas. Sé que las gracias a mí concedidas no son solamente para mí, sino para las almas. Oh Jesús, el abismo de tu misericordia se ha volcado en mi alma que es el mismo de la miseria misma. Te agradezco, Jesús, por las gracias y los pedacitos de la cruz que me das para cada momento de la vida. 383. Al comienzo de los ejercicios espirituales vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había tres hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé, no sé por qué razón, sé solamente que es una cosa terrible ver tal mirada que es una mirada del juez severo. Aquella mirada no me correspondía, sin embargo me paralizo el miedo. Cuando lo escribo, tiemblo toda. No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra, las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la predica. Al día siguiente volví a ver lo mismo que la primera vez y me atreví a decir estas palabras, Oh Jesús, qué grande es tu misericordia. Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas tres hermanas. Entonces, me llené de atrevimiento que venía del amor hacia el prójimo y dije al Señor, Tú eres la misericordia misma como tú mismo me has dicho, pues te ruego por el poder de tu misericordia. Vuelve tu mirada bondadosa también a esas tres hermanas y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio. Que tu mirada bondadosa hacia mi alma sea para ellas y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí de súbito Jesús me dijo estas palabras. Hija mía, por tu amor sincero y generoso. Les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho y en aquel momento envolvió también a esas tres hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. 384. Cuando me quedé en la adoración entre las nueve y las diez, se quedaron también cuatro hermanas más. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan grande número de almas que viven en el mundo. Pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver esta más negra ingratitud sentí como si el corazón se me desgarrara, me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimir un llanto irrefrenable. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús. Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. 385. Con gozo y deseo he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomo de la santa misa todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha asignado para cada momento y la cual no cederé a nadie. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico, tocaré cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón, el sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con qué puedo alegrar tu corazón, 386, siento que Dios me permitirá levantar el velo para que la tierra no dude de su bondad. Dios no está sujeto a eclipses ni a cambios, queda por la eternidad uno y siempre el mismo, a su voluntad nada puede oponerse. Siento en mí una fuerza sobrehumana, siento el arrojo y la fortaleza debidas a la gracia que vive en mí. Comprendo a las almas que sufren en contra de la esperanza, porque experimenté en mí este fuego. Sin embargo Dios no da por encima de las fuerzas. A menudo he vivido con la esperanza contra la esperanza, y he empujado mi esperanza hasta la total confianza en Dios. Que se haga conmigo lo que ha establecido desde la eternidad. 387. Sería muy impropio que una hermana religiosa buscara alivio en el sufrimiento. 388. He aquí lo que ha hecho la gracia y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente a un alma. La vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. 389. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras. 390. Quien sabe perdonar, se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. 391. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación sino también a toda la patria. 392. Dios ofrece las gracias de dos maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla pero para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús, pero primero tengo que vivir en Él. Si no me separo de la cruz, entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las completa en mi Jesús su gracia que obra sin cesar. La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, con todo su ser, con todo el poder de su ser. Si Dios me ha amado así, como a esto yo, su esposa? 393 Durante una predica Jesús me dijo, En el pequeño racimo elegido tú eres la uva dulce, deseo que el jugo que circula en ti se transmita a otras almas. 394. Durante la renovación vi al señor Jesús del lado de la epístola, con una túnica blanca y un cinturón de oro, y en la mano tenía una espada terrible. Eso duró hasta el momento en que las hermanas comenzaran a renovar los votos. Súbitamente vi una claridad inconcebible, delante de esa claridad vi una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se acercó el Señor Jesús y puso la espada sobre uno de los platillos y este con todo aquel peso, bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. Justo entonces las hermanas terminaron de renovar los votos. De repente vi a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro, en forma como de un incensario. Cuando recogieron de todas las hermanas y pusieron el recipiente en el segundo platillo, este prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento, del incensario salió una llama que alcanzó la claridad. Enseguida oí una voz desde la claridad, «Reponed la espada en su lugar, la ofrenda es mayor». En aquel momento Jesús nos dio a todos una bendición y todo lo que yo veía desapareció. Las hermanas empezaron a recibir la santa comunión. Mi alma fue inundada de un gozo tan grande que no logro describirlo. 395, 15 de febrero de 1935. Viaje de uno días a la casa familiar para ver a mi madre moribunda. Al saber que mi madre estaba gravemente enferma y ya cerca de la muerte, y que me pidió venir porque deseaba verme una vez más antes de morir, en aquel momento se despertaron todos los sentimientos del corazón. Como una niña que amaba sinceramente a su madre, deseaba ardientemente cumplir su deseo, pero deje a Dios la decisión y me abandone plenamente a su voluntad sin reparar en el dolor del corazón, seguía la voluntad de Dios. En la mañana del día de mi onomástico, 15 de febrero la madre superiora me entregó otra carta de mi familia y me dio el permiso de ir a la casa familiar para cumplir el deseo y la petición de la madre moribunda. Enseguida empecé a prepararme para el viaje y ya al anochecer salí de Vilna. Toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. 396, durante el viaje tuve una compañía muy agradable, ya que en el mismo compartimiento viajaban algunas señoras pertenecientes. Sentí que una de ellas sufría mucho y que en su alma se desarrollaba una lucha encarnizada. Comencé a rezar mentalmente por ella. A las once las demás señoras pasaron al otro compartimiento para platicar, mientras nosotras nos quedamos solas. Sentía que mi plegaria había provocado en ella una lucha aún mayor. Yo no la consolaba sino que rezaba con más ardor. Por fin, esa alma se dirigió a mí y me pidió que le dijera si ella tenía la obligación de cumplir cierta promesa hecha a Dios. En aquel momento conocí dentro de mí qué promesa era y le contesté, «Usted está absolutamente obligada a cumplir esta promesa, porque, de lo contrario, será infeliz durante toda su vida. Este pensamiento no la dejará en paz». Sorprendida de esa respuesta reveló delante de mí toda su alma. Era una maestra que antes de examinarse hizo a Dios la promesa de que si pasaba los exámenes se dedicaría al servicio de Dios, es decir, entraría en el convento. Pero dijo, después de aprobar muy bien los exámenes ahora me he dejado llevar por el torbellino del mundo y no quiero entrar en el convento, pero la conciencia no me deja en paz, y a pesar de las distracciones me siento siempre descontenta. Tras una larga conversación esa persona fue completamente cambiada y dijo que inmediatamente emprendería gestiones para ser recibida en un convento. Me pidió que rogara por ella, sentí que Dios no les catimaría sus gracias. 397. Por la mañana llegué a Varsovia, y a las ocho de la noche ya estaba en casa. Es difícil describir la alegría de los padres y de toda la familia. Mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos, nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de podernos ver todos una vez más en la vida. 398. Al ver cómo rezaba mi padre me avergoncé mucho, porque yo después de tantos años en el convento, no sabía rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo. 399. Oh, como ha cambiado todo en estos diez años, todo es desconocido. El jardín era tan pequeño y ahora es irreconocible. Los hermanos y las hermanas eran todavía pequeños y ahora no los puedo reconocer. Todos grandes y me sorprendí de no haberles encontrado tales como eran cuando nos habíamos separado. 400 Stasio me acompañaba a la iglesia todos los días. Sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con el delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Deum. Tras un instante de silencio ofrecí esta querida alma al dulcísimo corazón de Jesús. ¿Cuánto pude rezar en esta iglesia? Recordé todas las gracias que en este lugar había recibido y que en aquel tiempo no comprendía y a menudo abusaba de ellas, y me sorprendí yo misma de cómo había podido ser tan ciega. Mientras reflexionaba y lamentaba mi ceguera, de súbito vi al Señor Jesús resplandeciente de una belleza inexpresable que me dijo con benevolencia, «Oh, elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad». 401. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas. Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios, porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Cuando, cansaba de relatar y deseosa de la soledad y del silencio, me aparté por la noche al jardín para poder hablar con Dios a solas, ni siquiera conseguí esto. Ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando, todos los ojos clavados en mí pero logré encontrar el modo de tomar aliento, pedí a los hermanos que cantasen para mí, porque tenían bellas voces y además uno tacaba el violín y otro la mandolina, y así en ese tiempo pude dedicarme a la oración interior sin evitar su compañía. Me costó mucho el tener que besar a los niños. Venías las vecinas con niños y pedían que los tomara al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión para ejercitarme en la virtud, porque más de uno estaba bastante sucio, pero para vencerme y no mostrar aversión, a aquellos niños sucios les daba dos besos. Una vecina trajo a su niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus y me dijo, «Hermana, tómalo en brazos un momento». La naturaleza sentía aversión, pero sin reparar en nada, tomé en brazos y besé dos veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Tuve muchas ocasiones para ejercitarme en la virtud. Escuché a todos que decían sus quejas y advertí que no había corazones alegres, porque no había corazones que amaran sinceramente a Dios, y no me sorprendía nada. Me afligí mucho de que no pudiera ver a mis dos hermanas. Sentí interiormente en qué gran peligro se encontraban sus almas. El dolor estrechó mi corazón solo al pensar en ellas. Una vez, al sentirme muy cerca de Dios, Pedí ardientemente al Señor la gracia para ellas y el Señor me contestó, les concedo no solamente las gracias necesarias, sino también las gracias particulares. Comprendí que el Señor las llamaría a una más estrecha unión consigo. Me alegro enormemente de que en nuestra familia reine el amor tan grande. 402. Cuando me despedí de mis padres y les pedí su bendición, sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma. Mi padre, mi madre y mi madrina, entre lágrimas, me bendijeron y felicitaron la máxima fidelidad a la gracia de Dios, y pidieron que no olvidaran nunca las numerosas gracias que Dios me había concedido llamándome a la vida consagrada. Pidieron mis oraciones. A pesar de que lloraban todos, yo no derramé ni una sola lagrimita, traté de ser valiente y los consolé a todos como pude, recordándoles el cielo y que allí no habría más separaciones. stacio me acompaño al automóvil, le dije cuánto Dios ama a las almas puras le aseguré de que Dios estaba contento con él. Mientras le hablaba de la bondad de Dios y de cómo piensa en nosotros, se puso a llorar como un niño pequeño y yo no me sorprendí porque es un alma pura, pues conoce a Dios fácilmente. 403. Cuando subí al automóvil, desahogué el corazón y también me puse a llorar de alegría como una niña, porque Dios concedía tantas gracias a nuestra familia y me sumergí en una oración de agradecimiento. 404. Por la noche estaba ya en Varsovia. Primero saludé al dueño de casa y después saludé a toda la comunidad. Cuando, antes de ir a descansar, fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por haber hablado tan poco con él durante mi estancia en casa, oí en el alma una voz, Estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo, y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. 405. La Madre Superiora me dijo que al día siguiente iríamos a Josefinec las dos y que yo tendría la oportunidad de hablar con la Madre General. Me alegré muchísimo de eso. La Madre General, como siempre, la misma, llena de bondad, serenidad y espíritu de Dios, hablé con ella mucho tiempo. Asistimos a un oficio de la tarde. Cantaron la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor Jesús estaba expuesto en la custodia, un momento después vi al pequeño Señor Jesús que salió de la hostia y él mismo descansó en mis brazos. 406. Eso duró un breve momento una enorme alegría inundó mi alma. El niño Jesús tenía el mismo aspecto que cuando entré en la pequeña capilla junto con la Madre Superiora, anteriormente mi maestra, María Josefina. 407. Al día siguiente estaba ya en mi querida Vilna. Oh, cómo me sentía feliz de haber vuelto a nuestro convento. Me parecía como si entrara otra vez, no dejaba de alegrarme del silencio y de la calma gracias a las cuales el alma se sumerge en Dios tan fácilmente, todos le ayudan en esto y nadie estorba. La cuaresma. 408. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaban de él homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. 409. Cuando, junto con una hermana, estábamos en un templo durante la santa misa sentí la grandeza y la majestad de Dios, sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió, a pesar de darme miedo me llenaba de calma y alegría, conocí que nada podía oponerse a su voluntad. Oh, si todas las almas quien vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. 410, oh amor eterno e inconcebible, te pido una gracia, ilumina mi mente con la luz de lo alto, permíteme conocer y apreciar todas las cosas según su valor. Al conocer la verdad, mi alma se llena de máxima alegría. 411, 21 de marzo de 1935. Muchas veces durante la santa misa veo al Señor en mi alma, siento su presencia que me invade por completo. Siento su mirada divina, hablo mucho con él sin decir una sola palabra. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que él prefiere amo hasta la locura y siento que soy amada por Dios. En los momentos cuando me encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas, me siento tan feliz que no sé expresarlo. Estos momentos son cortos, porque el alma no lo soportaría más, debería producirse la separación del cuerpo. Aunque estos momentos son muy cortos, no obstante su poder que pasa al alma permanece muchísimo tiempo. Sin el menor esfuerzo siento un profundo recogimiento que entonces me envuelve y que no disminuye a pesar de que converso con la gente, ni me molesta en el cumplimiento de mis deberes. Siento su constante presencia sin ningún esfuerzo del alma, siento que estoy unida a Dios tan estrechamente como una gota de agua con el océano sin fondo. Este jueves sentí esta gracia al final de las oraciones, duró excepcionalmente mucho tiempo, es decir, toda la santa misa, pensaba que moriría de gozo en esos momentos conozco mejor a Dios y sus atributos, y también me conozco mejor a mí y mi miseria, y me sorprende que Dios humille tanto hacia un alma tan miserable como la mía. Después de la Santa Misa me sentía sumergida totalmente en Dios y tenía presente cada mirada suya a la profundidad de mi corazón. 412. Hacia el mediodía entre un momento en la capilla y otra vez el poder de la gracia golpeó mi corazón. Mientras permanecía en recogimiento, Satanás tomó un tiesto de flores y con rabia lo tiró al suelo con toda su fuerza. Vi toda su furia y su envidia. No había nadie en la capilla, así que me levanté y recogí el tiesto roto y replanté la flor, y quise ponerla rápidamente en su lugar antes de que alguien viniera a la capilla. Sin embargo, no lo logré, porque entraron enseguida la Madre Superiora y la hermana sacristana y algunas otras hermanas. La Madre Superiora se sorprendió de que hubiera tocado algo en el pequeño altar y que el tiesto hubiera caído, la sacristana mostró su descontento. Yo traté de no excusarme ni justificarme. Pero, al anochecer me sentía muy agotada y no pude hacer la hora santa, y pedí a la Madre superiora el permiso de acostarme más temprano. Una vez acostada, me dormí enseguida, no obstante cerca de las once, Satanás sacudió mi cama. Me desperté inmediatamente y comencé a rezar con calma a mi ángel custodio. De súbito vi. Las almas que estaban espiando en el purgatorio, su aspecto era como una sombra, y entre ellas vi muchos demonios. Uno de ellos trató de molestarme arrojándose en forma de gato sobre mi cama y mis pies, y era tan pesado como si algunos pad. Pad, es una antigua medida de peso rusa equivalente a 40 libras todo aquel tiempo rezaba el rosario. De madrugada, aquellas figuras se fueron y pude dormirme. Por la mañana, cuando fui a la capilla, oí en el alma la voz: Estás unida a mí y no tengas miedo de nada, pero has de saber, niña mía, que Satanás te odia. Él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder. 413, Jueves Santo, 18 de abril. Por la mañana escuché estas palabras. Desde hoy hasta la resurrección no sentirás mi presencia, pero tu alma se llenará de gran añoranza, y enseguida un gran deseo inundó mi alma. Sentía la separación del amado Jesús y al acercarse el momento de la santa comunión, vi. En el cáliz, en cada hostia el rostro doliente de Jesús. A partir de aquel momento sentí en mi corazón una añoranza aún mayor. 414 Viernes Santo. A las 3 de la tarde, cuando entré en la capilla, oí estas palabras, «Deseo que esta imagen sea venerada en público». Luego vi al Señor Jesús que agonizaba en la cruz entre terribles tormentos y del corazón de Jesús salieron estos dos rayos que están en la imagen. 415 Sábado, durante las vísperas, vi al Señor Jesús resplandeciente como el sol, con una túnica clara, y me dijo, «Que se alegre tu corazón». Y me inundó una gran alegría y me traspasó totalmente la presencia de Dios que es un tesoro inexplicable para el alma. 416. Cuando esta imagen fue expuesta, vi un vivo movimiento de la mano de Jesús que trazó una gran señal de la cruz. Por la noche del mismo día, al acostarme, vi que la imagen estaba pasando sobre una ciudad y aquella ciudad estaba cubierta de redes y de trampas. Jesús, al pasar cortó todas las redes y por fin trazó una gran señal de la Santa Cruz y desapareció. Y yo me vi. Rodeaba de muchas figuras malignas que ardían de gran odio hacia mí. De sus bocas salían diferentes amenazas, pero ninguna me tocó. Después de un momento esa visión desapareció, pero no pude dormirme durante mucho tiempo. 417, 26 de abril. El viernes, cuando estaba en Ostra Brahma durante las solemnidades en las cuales fue expuesta esta imagen, estuve presente en la homilía que dijo mi confesor. La homilía fue sobre la divina misericordia. Fue la primera de las que exigía el Señor Jesús desde hacía mucho tiempo. Cuando empezó a hablar de esta gran misericordia del Señor, la imagen tomó un aspecto vivo y los rayos penetraron en los corazones de las personas reunidas, pero no en grado igual, unos recibieron más y otros menos una gran alegría inundó mi alma viendo la gracia de Dios. Entonces oí estas palabras, tú eres testigo de mi misericordia, por los siglos estarás delante de mi trono como un vivo testigo de mi misericordia. 418, terminada la humilía, no esperé el final del oficio, porque tenía prisa para volver a casa. Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos, y se dejaron oír las voces nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años. Cuando les pregunté, ¿de dónde llegan en tal multitud? Estas figuras malignas me contestaron, de los corazones humanos, no nos molestes. 419. Viendo su tremendo odio hacia mí, entonces pedí ayuda al ángel custodio y en un solo momento apareció la figura luminosa y radiante del ángel de la guarda que me dijo, no tengas miedo, esposa de mi señor. Estos espíritus no te van a hacer ningún mal sin su permiso. Los espíritus malignos desaparecieron enseguida y el fiel ángel de la guarda me acompañó de modo visible hasta la casa misma. Su mirada era modesta y serena, y de la frente brotaba un rayo de fuego. Oh Jesús, desearía fatigarme y cansarme, y sufrir durante toda la vida por este único momento en que vi. Tu gloria, Señor, y los beneficios de las almas. Domingo, 28 de abril de 1935. 420, el primer domingo después de la Pascua de Resurrección, es decir, fiesta de la misericordia del Señor, clausura del jubileo de redención. Cuando fuimos a esta solemnidad, el corazón me latía de alegría por estar unidas estas dos solemnidades tan estrechamente. Pedí a Dios la misericordia para las almas pecadoras. Cuando terminó el oficio, y el sacerdote tomó el santísimo sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre todo el mundo. De repente vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. Para entrar en la claridad había tres puertas y en ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen, entró en aquel resplandor a través de la segunda puerta, hasta el interior de la unidad. Es la unidad trinitaria que es inconcebible, infinita. Oí la voz, esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada en el abismo de mis gracias. Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá. Me alegré enormemente de la bondad y de la grandeza de mi Dios. 29 de abril de 1935. 421. En víspera de exponer la imagen fui con nuestra Madre Superiora a ver a nuestro confesor. Cuando en la conversación fue abordado el tema de esta imagen, el confesor pidió que una de las hermanas ayudara a trenzar guirnaldas. La madre superiora dijo que Sor Faustina ayudaría. Eso me alegró muchísimo. Cuando regresamos a casa me dediqué enseguida a preparar los ramos verdes y con ayuda de una de las alumnas los transportamos. Ayudó también una persona que trabaja cerca de la iglesia. A las siete de la tarde estaba ya todo listo, la imagen estaba ya colgada. Sin embargo, algunas señoras notaron que yo iba y venía por allí, ya que seguramente más estorbaba que ayudaba, pues al día siguiente preguntaron a las hermanas qué cosa era aquella bella imagen y qué significado tenía. Ustedes, hermanas, lo sabrán seguramente, porque ayer una de las hermanas la adornaba. Las hermanas muy sorprendidas porque no sabían nada, todas quisieron verla y enseguida sospecharon de mí. Decían, Sol Faustina lo sabrá seguramente todo. Cuando empezaron a preguntarme, callaba, porque no pude decir la verdad. Mi silencio incitó su curiosidad. Redoblé mi vigilancia para no mentir ni decir la verdad, porque no tenía permiso. Entonces empezaron a mostrarme su descontento y reprocharme abiertamente. ¿Cómo es posible que la gente de fuera lo sepa y nosotras no? Empezaron diferentes juicios sobre mí. Sufrí mucho durante tres días, pero una extraña fuerza entró en mi alma me alegré de poder sufrir para Dios y para las almas que habían obtenido su misericordia en esos días. Al ver tantas almas que habían obtenido la misericordia de Dios en esos días, considero nada las fatigas y el sufrimiento aunque sean las más grandes y aunque duren hasta el fin del mundo, porque ellos tienen límite mientras las almas que se han convertido de los tormentos que nunca tienen fin. Experimentaba un gran gozo viendo a otros que volvía a la fuente de la felicidad, al seno de la divina misericordia. 422. Viendo la dedicación y el empeño del Padre Sopoco en este asunto, admiraba en él su paciencia y su humildad. Todo esto costó no solo mucho empeño y varios disgustos, sino también mucho dinero, y todo lo subvencionó el Padre Sopoco. Veo que la providencia divina lo había preparado a cumplir esta obra de la misericordia antes de que yo lo pidiera a Dios. ¡Oh, qué misteriosos son tus caminos, Dios, y felices las almas que siguen la voz de la gracia de Dios! 423, oh alma mía, adora al Señor por todo y glorifica su misericordia, porque su bondad no tiene límites. Todo pasará, pero su misericordia no tiene límites ni fin. Si bien la maldad llegue a llenar su medida, en la misericordia no hay medida. Oh Dios mío, aun en los castigos con que hieres la tierra veo el abismo de tu misericordia, porque castigándonos aquí en la tierra, nos liberas del castigo eterno. Alégrense todas las criaturas, porque están más cerca de Dios en su infinita misericordia que el niño recién nacido del corazón de su madre. Oh Dios, que eres la piedad misma para los más grandes pecadores arrepentidos sinceramente. Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a la divina misericordia. 424. En un momento, 12 de mayo de 1935. Por la noche, apenas me acosté, me dormí, pero sí me dormí rápidamente, más rápidamente todavía fui despertada. Vino a mí un niño pequeño y me despertó. Este niño podía tener cerca de un año y me sorprendí de que hablara muy bien, ya que los niños de esta edad no hablan nada o hablan de manera poco comprensible. Era indeciblemente bello, parecido al niño Jesús y me dijo estas palabras, «Mira al cielo». Y cuando miré al cielo, vi las estrellas brillantes y la luna. Ese niño me preguntó, ¿ves la luna y las estrellas? Contesté que las veía y él me replicó con estas palabras, aquellas estrellas son las almas de los cristianos fieles y la luna son las almas consagradas. ¿Ves la gran diferencia de luz que hay entre la luna y las estrellas? Igual de grande es en el cielo la diferencia entre el alma de un religioso y la de un cristiano fiel. Y continuó que la verdadera grandeza está en amar a Dios y en la humildad. 425. Entonces vi cierta alma que está separándose del cuerpo en terribles tormentos. Oh Jesús, cuando lo escribo tiemblo toda, viendo las atrocidades que atestiguan contra ella. Vi, como de un abismo barroso salían almas de niños pequeños y más grandes, de unos nueve años. Estas almas eran repugnantes y asquerosas, semejantes a los monstruos más espantosos, a los cadáveres en descomposición, pero esos cadáveres estaban vivos y atestiguaban en voz alta contra el alma a la que yo veía agonizando y el alma a la que veía en agonía era un alma que en el mundo había recibido muchos honores y aplausos, cuyo fin es el vacío y el pecado. Por fin salió una mujer que en una especie de delantal llevaba lágrimas y que atestiguó mucho contra él. 426, oh hora terrible, en la que se nos presentarán todas nuestras obras en su completa desnudez y miseria, ni una de ellas se pierde, nos acompañarán fielmente hasta el juicio de Dios. No tengo palabras ni términos de comparación para expresar cosas tan terribles y aunque me parece que esta alma no está condenada, no obstante sus tormentos no difieren en nada de los tormentos infernales, con la única diferencia de que un día terminarán. 427. Un momento después vi, Nuevamente a ese mismo niño que me había despertado, y que era de una belleza espléndida, y me repitió estas palabras, la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad. Pregunté a ese niño, ¿cómo sabes que la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad? Estas cosas las pueden saber solamente los teólogos, mientras tú ni siquiera has estudiado el catecismo y, ¿cómo lo sabes? Y él me contestó, lo sé, hice todo, y en aquel momento desapareció. 428. Pero yo no me dormí en absoluto. Mi mente estaba cansada de lo que empecé a meditar sobre lo que había visto. Oh, almas humanas, conocen la verdad muy tarde. Oh, Abismo de la Divina Misericordia, derrámate lo antes posible sobre el mundo entero, según lo que tú mismo has dicho. 429 Mayo de 1935 En un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos y empecé a evitar interiormente las conversaciones con Él, y sustituía ese tiempo con la oración oral. Lo hacía de humildad, pero pronto conocí que no era una verdadera humildad, sino una gran tentación de Satanás. Una vez, cuando en lugar de la oración interior comencé a leer un libro espiritual, oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes, preparas al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien y no tenía ninguna duda al respecto. Una vez, cansada de esta lucha de amor con Dios y de excusarme constantemente de ser incapaz de cumplir esta obra, quise salir de la capilla, pero alguna fuerza me detuvo, me sentía inmovilizada. Entonces oí estas palabras. Piensa salir de la capilla, pero no saldrás de mí, porque estoy en todas partes, tú sola no podrás hacer nada para ti misma, pero conmigo puedes todo. 430 Durante la semana, cuando fui a mi confesor y descubrí el estado de mi alma y especialmente que evito la conversación interior con Dios, recibí la respuesta que no debía evitar la conversación interior con Dios, sino que tenía que escuchar las palabras que me decía. 431, actué según las indicaciones del confesor y en el primer encuentro con el Señor, caí a los pies de Jesús y con el corazón destrozado pedí perdón por todo. Luego Jesús me levantó del suelo y me sentó a su lado, y me permitió poner la cabeza sobre su pecho para que pudiera comprender y percibir mejor los deseos de su dulcísimo corazón. Luego Jesús me dijo estas palabras, Hija mía, no tengas miedo de nada, yo estoy siempre contigo, cualquier adversario te puede hacer daño solamente si yo se lo permito. Tú eres mi morada y mi estable descanso, por ti detengo la mano castigadora, por ti bendigo la tierra. 432. En el mismo instante siento algún fuego en mi corazón, siento que voy a perder los sentidos, no sé qué pasa alrededor de mí, siento que me traspasa la mirada del Señor, conozco bien su grandeza y mi miseria. Un extraño sufrimiento penetra mi alma y un gozo que no logro comparar con nada, me siento inerte en los brazos de Dios. Siento que estoy con Él y me disuelvo como una gota de agua en el océano. No sé expresar lo que experimento. Después de tal plegaria interior siento fuerza y fortaleza para cumplir las más difíciles virtudes, siento aversión a todas las cosas que el mundo aprecia. Con toda mi alma deseo la soledad y el silencio. 433 Mayo de 1935 Durante el oficio de 40 horas vi el rostro del Señor Jesús en la santa hostia que estaba expuesta en la custodia. Jesús miraba amablemente a todos. 434. A menudo veo al niño Jesús durante la santa misa. Es sumamente bello, en cuanto a la edad, parece que va a cumplir un año. Una vez, al ver el mismo niño en nuestra capilla durante la santa misa, me invadió un fortísimo deseo y ansia irresistible de acercarme al altar y de tomar al niño Jesús. En el mismo instante el niño Jesús se puso junto a mí al borde del reclinatorio y con las dos manitas se agarró a mi brazo, encantador y alegre, su mirada llena de profundidad y penetrante pero cuando el sacerdote partió la hostia, Jesús estaba en el altar y fue partido y consumido por aquel sacerdote. Contestaba siempre a las preguntas relacionadas con mis tareas, fuera de eso ni una palabra. 435, 9 de junio de 1935. La venida del Espíritu Santo. Al anochecer, cuando pasaba por la huerta, oí estas palabras, junto con tus compañeras implorarás la misericordia por ustedes y por el mundo comprendí que no estaré en la congregación en la que estoy actualmente. Veo claramente que la voluntad de Dios respecto a mí es otra. Sin embargo, me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy, y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras, no tengas miedo, yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me penetraron hasta el fondo y conocí aún más mi miseria. Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto, sin embargo me excusaba continuamente con mi incapacidad. 436, 29 de junio de 1935. Cuando hablaba con el director de mi alma sobre diferentes cuestiones que el Señor exigía de mí, Pensaba que me contestaría que era incapaz de cumplir esas cosas y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo, para las obras que deseaba realizar. No obstante oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios, penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios, y de los cuales no le había hablado nunca antes. No se los había contado porque yo mismo no los entendía bien y el Señor no me había dado una orden clara para que lo dijera. El secreto era este que Dios exigía que hubiera una congregación que proclamara la divina misericordia y la implorase para el mundo.